El consejero de Seguridad de la Federación, Dimitri Medvedev, le advirtió a la OTAN que si envía aviones a Ucrania podría, podría considerarse el ingreso a un conflicto en contra de Rusia. Así lo ha dicho en las últimas horas el funcionario de Rusia, que en la entrega de las aeronaves de combate por parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, a Kiev, supondría la entrega directa de la alianza a una confrontación bélica directa contra Moscú, aseguró este 2 de marzo el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. En estos momentos en los que algunos países analizan la posibilidad de enviar casas a según MECDD, sugiere que incluso el mantenimiento de las aeronaves en una zona otanista supondría injerencia directa de la OTAN en el conflicto a Ucrania. Cito las declaraciones. Así está ocurriendo hoy. Instructores canadienses y alemanes en la Unión Europea ya están enseñando a los ucranianos a manejar los tanques Leopard. Si imaginamos que los aviones de la OTAN entregados en el futuro serán atendidos por sus militares en territorio de alguna polonia desmesurada, esto será una entrada directa de los atlantistas en la contra Rusia, con todas las consecuencias de que ello se derive, advirtió también el expresidente de la Federación Rusa. Dmitry Medvedev también afirmó que todas las personas que intervengan en el suministro de reparación de armamento enviados a Kiev se convertirán en objetivos militares legítimos para las fuerzas Armada rusas igual que los millonarios y los instructores militares extranjeros. Esto porque desde la década de 1920 se estipula que un país puede ser señalado como participante en hostilidades militares no solo por suministrar armas sino por entrenar a personal para emplearlas de acuerdo con el funcionario ruso. En marzo próximo, el ejército de Kiev recibirá de Reino Unido 14 tanques Challenger 2 con su munición respectiva para hacer frente a las tropas rusas. El entrenamiento de los soldados ucranianos para operar estos carros de combate se lleva a cabo al suroeste de Inglaterra, al momento en que Rusia ha advertido que defenderá sus intereses de seguridad nacional ante las amenazas de los Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea, que desde hace casi un año han emprendido políticas hostiles contra Moscú. El Dovaquia, país de la OTAN, estudia la posibilidad de enviar 10 de sus 11 aviones MiG-29 de fabricación soviética al ejército ucraniano. Ha dicho el ministro de la defensa de este país, Yarolam Nad, a la agencia de noticias AP. De hecho, Volodymyr Zelensky ha pedido a varios líderes occidentales que envíen casas de combate a la zona del conflicto en Europa del Este, pero hasta el momento no han accedido a esta solicitud, ni siquiera el Norte o el Reino Unido, naciones que han enviado paquetes millonarios de asistencia militar a Kiev. Sin embargo, los planes de armamento para Ucrania han presentado algunos obstáculos entre enero y febrero de este año. Los países europeos prometieron entregar aproximadamente un centenar de carros de combate pero de acuerdo con The New York Times, esto se ha retrasado por diversos problemas con los equipos. Desde 2021, los países de la OTAN entregaron a Ucrania 1.100 sistemas de defensa aérea, 440 tanques, 1.510 vehículos de combate, 655 piezas de artillería. De acuerdo con el Servicio de Inteligencia de Exteriores de Rusia. El 21 de febrero Rusia suspendió su tratado de participación en el Star 3 debido a que varios países occidentales están interesados en inspeccionar las instalaciones de defensa utilizando como pretexto el conflicto en Ucrania, según el presidente Vladimir Putin. Además, el canciller ruso Ryakov calificó de alarmante la situación en torno al tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Por lo que indicó que la responsabilidad recaería en el norte, donde dice que resulta que cada vez es más alarmante la situación en torno a este tratado, el responsable de que esto no haya entrado en vigor en más de un cuarto de siglo de su existencia es el norte, con su ostentible negativa de ratificarlo y aparente determinación de reanudar los ensayos, afirmó Ryakov en una conferencia de desarme en Ginebra.